...y acá estamos en la tarde del magazine me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida pero sola no estoy, estoy con ella con pelota, pelota, raqueta, raqueta el mundo del tenis de la mano de nuestra queridísima corresponsal una gran periodista de la casa... Le damos la bienvenida a Andrea Versace a la tarde del magazine. Hola, Andrea, ¿cómo va? Hola, Cari, ¿cómo están? Muy bien, me escuchas bien, ¿no? Perfectamente, te veo, Bárbara. Eh, sí. Y espero que nuestros oyentes, ahora que estamos con esta nueva etapa del mundo del tenis, que venimos con un montón de sorpresas, puedan disfrutar de todo lo que contamos en nuestra columna, y obviamente en la tarde de mi. Tal cual, Andrea, sí, como siempre, como siempre disfrutando, acá compartiendo. Acá sé que tenés un invitado de lujo, Andrea. ¿Cómo te la traes vos, eh? Picarona? Te voy a robar un poquito de protagonismo y quiero dar la presentación. Toda. Es Gracias. Es un periodista muy destacado de tenis. A los 25 años, yo le voy a contar brevemente la historia, tuvo una jugosa oferta laboral para irse al exterior, lo pensó y decidió quedarse con lo que más le gustaba, con el periodismo, con el tenis. A partir de entonces, creó la página, para mí, la, la número uno de tenis, Ajá. el más exitoso, toda la gente de tenis lo quiere, los coaches, los, eh, los chicos de tenis, los jugadores todos quieren notas con él todos quieren que le saque una foto dir, bueno no, no, vamos, le decimos el nombre al final eh, le llegó la pandemia como nos llegó a todos eh, uh -huh. y se em, comenzó con un programa junto a su equipo de trabajo que se llama Hablemos de Tenis que igual ya hace muchos años que estaba en Youtube porque él tiene tenistas actuales que los Re, le hacían un reportaje desde chico y eh, fue un éxito total el programa en esta pandemia. A, que ahora te vamos a contar con él el récord que se batió ayer, que son muy gentiles y muy generosos conmigo y me han invitado muchas veces. Y como siento que hace poco Horacio de la Peña lo convocó para el circuito Darwin en el cual estuvo cubriendo en exclusividad en Villa María, y en Córdoba, capital. Así que bueno, yo más que presentar, ante mi admiración y agradeciéndole un montón que esté en, en mi columna en la tarde de Mix a Diego Amuy te va Tenis y Hablemos de Tenis. ¡Bienvenido Diego! ¡Conectate! <risa> ¡Hola Diego! ¿Qué presentación te hizo André? ¿Cómo estás? Un gusto. Casi quiebro ahí, estaba escuchando con el telón bajo y casi me pongo a llorar. Parecía que era grosso ¿eh? cuando me presentaba André. Sos grosso. <risa> Vos sabés que él inventó una palabra que la sabe todo el mundo de tenis, del palo ¿Eh? tenis, porque él inventó la palabra trinchera. Contá, uh -huh. por favor, qué es la trinchera, porque nosotros tenemos un montón de trinchera en Pinamar. Contá, definí trinchera. Bueno, y la trinchera nace como una palabra que, que fundamos ahí con, con Marcos Subasti, que es un colega que, que arrancó también conmigo y ahora está trabajando en ATP y, en, y con la ITF, eh, nos referimos a, a todo lo que es el tenis del lado B, lo que no se ve mucho en televisión, eh, lo que llamamos los torneos de iniciación, los torneos juniors, los torneos futures, donde no hay pocas cámaras y, y muchas historias para contar de sacrificio y de, de aprender. Y, de, y, y uno Cuando va a la trinchera, después es como que se hace adicto y no lo puede dejar, y, y bueno, un poco la palabra trinchera viene de ahí, de, de, de, de la primera línea de batalla y del tenis, así como por ahí ahora justo en la pandemia, como, como mencionaba André, se, se usó mucho la palabra trinchera en los noticieros para hablar del de, de personal de la salud y de la gente que está ahí en la, en la primera línea de batalla. Bueno, en el tenis la trinchera es, es eso, es, es el tenis eh, que, que, no, que tiene pocos flashes y mucho sacrificio y nosotros un poco eh, fuimos, <ríe> a ver, eh, simplemente lo bautizamos, siempre existió, pero le pusimos nombre La Trinchera, y La Trinchera se, significa eso. Estoy diciendo algo exclusivo porque no, no, no lo decimos en ningún lado qué significa, solo se lo preguntamos a la gente, así que bueno, es, es en exclusiva para el programa. Bueno, muchas gracias. Eh, digo vos sabes que en Pinamar, nosotros tenemos, con la cantidad Pinamar y toda la costa atlántica, eh, por la cantidad de habitantes que hay, hay muchas canchas de tenis en las tres superficies, en superficie rápida, en clay o polvo de ladrillo, inclusive eh, tenemos al lado del Golf cari eh, una cancha de césped. O sea, que bueno, ahora no con la pandemia, pero bueno, viste que yo con Gary hacemos algunos torneos como para que los chicos practiquen. ¿A qué me refiero? A que... Eh, Vos los sábados a la mañana, cuando yo voy a, con el auto por, por los distintos este, lugares donde están las canchas, a, los sábados a la mañana y domingo a la mañana aparece la entrada a un colegio. Vos no sabés la cantidad de chicos y jóvenes que juegan al tenis acá en la costa. Por eso es muy importante tu opinión. Te vamos a invitar para que vengas un fin de semana después que pase el temblor, para que estés ahí y puedas ver, porque vos te des un ojo Tremendo para descubrir no solo a los tenistas, sino también a, a la gente que, con la cual armás tu equipo, ¿verdad? Y sería muy importante tu, tu opinión. ¿Qué consejo le darías a estos chicos que la están peleando y con más frío que en Buenos Aires? Porque al lado de la costa es más crudo la temperatura. Bueno, sí, sé que, que Pinamar cuenta con cancha de césped porque, porque he visto fotos y, y videos, torneos que se hacen ahí. sé que tiene una movida muy importante. De tenis, y creo que también el, el momento de post pandemia fortaleció, André y Karina, a, fortaleció a que la gente, o sea, cada vez gente, luego de, de, de la cuarentena, eh, cada vez más gente empezó a practicar tenis. Eh, si bien estuvimos cerrados y nos golpeó mucho, después cuando se abrió eh, un montón de. Porque al principio era uno de los pocos deportes que se podían hacer, porque es muy seguro, porque no te contagiás, porque estás a 23 pico de metros de, del rival, entonces hubo como un boom de tenis que aún continúa y ahora sigue, y bueno, me parece también que, que en Pinamar no debe ser la excepción, y como decís vos, André, todos esos chicos, esas chicas que, que se están iniciando en el deporte, yo lo que le diría es que primero que, que lo disfruten, porque creo que la vida se trata un poco de eso, de disfrutar lo que hacen en, en el nivel y en la instancia que estén, que, que, que lo hagan porque lo disfrutan, y que sepan que es un deporte que es muy sano, eh, hay un par de estudios que dicen que el tenis, que la gente que juega al tenis vive más, y creo que, yo creo que es verdad, porque es un deporte que, que no es nocivo, que no le hace mal, si lo haces con técnicas, si, si vas a un profesor o un entrenador que te explique cómo jugar, no te vas a lesionar, no te vas a lastimar, y es un deporte que, que te, te va a acompañar toda la vida, porque hoy hay, hay historias y entrevistas que vemos por ahí en que hace Torok o que vemos en los en los torneos seniors, el otro día fui ahí, acá en Olivo se jugó el Abierto de la República y había tipos de 93, 94 años, eh, jugadores de ahí de, de tenis y jugadoras que están ahí y, y bueno, el tenis es mi vida, así que no sé si, si les llega el mensaje, pero... Eh, ya sea para la competencia profesional, para lo semiprofesional, para lo amateur, o para simplemente pasar un buen rato con amigos, para mí el tenis es el mejor deporte del mundo. Como dije en un momento, eh, todos quieren la foto con Diego, todos quieren que Diego le haga el video. Todo, a, vos no sabés lo que son los chicos, pero todas las edades, delito de acá, delito de allá, bueno, lo queremos mucho, es una gran persona, pues sobre todo. Contame cómo te convoco, Horacio La Peña, para este circuito La Benquear la Legión Sudán, ¿no? Bueno, en realidad, no sé cómo se fueron sucediendo los hechos. Lo primero que me llamó la atención fue que nosotros lo invitamos a Horacio de la Peña al programa, y eh, en una de las emisiones, y no sabíamos que en esa emisión del Hablemos de Tenis, Horacio de la Peña iba a comunicar que confirmaba la realización de 36 torneos para Latinoamérica, que es algo muy importante para la trinchera y para el desarrollo del tenis de la región, lo, lo, con, o sea, lo comunicó en el programa nuestro, y eso a mí me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba. Habíamos armado con Raúl, que, que le mando un abrazo a Raúl de Kemeter que, que me ayuda, que, está, que es un compañero de los programas y de las transmisiones, él había armado, bueno, que suba de la peña y demás, y no sabíamos que lo iba a decir, y bueno, lo dijo en el aire, y después en, estuvimos trabajando con Omar, que es otro de los chicos que, que labura conmigo en Bea tenis en la Blooming Cup, que es un torneo que se hizo en mujeres, en el, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Yo estuve y ahí en la trinchera. Claro, que ahí también estuvo Andrea en la trinchera eh, haciendo notas y con cubriendo lluvia. los partidos. Con lluvia. y con viento y con sol. Y, y bueno, y ahí nos avisaron cuando estábamos terminando ese torneo que si podíamos ir a Córdoba porque habíamos hecho un buen laburo y querían que hiciéramos el laburo, un laburo similar en, en este circuito de Ammenker. Y bueno, fue un día para el otro que dijimos con Omar... Eh, tenemos que conseguir un auto, conseguimos un auto y nos fuimos para Villa María y para Córdoba. Y después Omar se quedó en la Billie Jean King Cup que, que se jugó también en Córdoba. Así que estuvimos ahí en tierras cordobesas con un, dos W25, que son dos, mujer, dos torneos de mujeres profesionales que reparten 25 mil dólares en premios en total. Y dos M15, que son los torneos de los caballeros, de los chicos, que repartieron mil dólares dólares en premios, y después, bueno, la frutilla del postre fue la Billie Jean King Cup, que yo no me pude quedar, pero se quedó Mar, y bueno, una serie muy, muy apretada en donde Lourdes Carlet ganó sus, los dos partidos más importantes de su carrera, y al final Argentina terminó cayendo por 3 a 2 con Kazajistán, pero fue, fueron unas semanas eh, inolvidables para nosotros. Vos sabés, Kari, que... Si vas al sitio de, de Diego, tiene notas con Lourdes Calvey, con todos los chicos, eh, con todos los tenistas, digamos, actuales, desde que son chicos. Así que imagínate que su YouTube es. Eh, lo levantan de todos lados porque tienen notas de, de, de Lourdes, con dos, el otro día mostraba que tiene dos colitas, entonces eh, de golpe hoy está eh, lo que hablamos un poco del tenis femenino. Bueno, eh, eh, con el Peque también, con el Peque Schoerman. Con el Peque, eh, con Baez, que de paso le contamos a nuestros oyentes que Sebastián Baez, este fin de semana, se consagró en su tercer challenger en el de Zagreb, al ganarle a Juan Varilla 366361. Eh, ayer hubo una transmisión, eh, se cerró, bueno, se finalizó el Master 1000 de Madrid. Diego, cuando hablemos de tenis y todo su grupo, que ahora lo vamos a mencionar, hicieron un récord, Cari, yo no te puedo explicar, eh, pasó esto, hubo dos picos de, en el Hablemos de Tenis, siempre hay un montón de gente mirando el programa, hubo uno que fue cuando, yo estuve me parece, ¿no? Cuando eh, fue Montecarlo. La final de Barcelona, sí si, se si De Barcelona, pasó, no eh. Montecarlo, yo tuve la anterior. Y es en ese momento no había transmitido la cadena ESPN la final. Entonces yo hablo después contigo y digo, digo, sí, esto debe haber sido por ahí, puede ser, porque el canal no transmitió... No, pero vos estuviste en Barcelona, Andrea. Vos ah, estuviste... Barcelona estuve, perdón, Barcelona. En la final. Ahí cuando hicimos el récord estuvo Andrea. Estuvo Andrea cuando hicimos bueno. el récord. Eh, y vos sabés, Cari, que eh, ayer y, y ESPN transmitió, hicieron... En un momento eran dos mil y pico de espectadores, lo miraban de todo el mundo. Les contamos a propósito que el ganador fue Rafael Nadal, quien le ganó nada menos que a Nova Yokovic por 7-5, 1-6 y 6-3. Es el décimo título en este torneo y el, el trofeo número 88 de su carrera. Imagínate que hacía un montón de tiempo que nos venían jugando los famosos Big Three, los tres, y hablamos de. Roger, que ahora vuelve la semana que eh, ya estamos esperando, la, ya juega para este, para Ginebra. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de Roger. Eh, no te dejamos hablar, Cari, vos si querés preguntar algo, decime. Lo que pasa es que a este hombre sí. le tengo que preguntar un montón de cosas, porque sabe pues, mucho que... Vos es. que esto es fácil, me gusta muchísimo escucharte, lo haces muy bien. Y además, sí, me gustaría preguntarle a los dos, no eh, porque hacer periodismo deportivo y, es, y especialmente en el tenis, a mí me pasó estar acá cubriendo algunos torneos donde grandes tenistas vinieron acá a la ciudad de Pinamar, y era todo un silencio, es decir, las cámaras, el flash... Eh, el no poder, ¿no? ¿Cuántos cuidados tienen que tener ustedes en el momento de, de hacer una nota o el de cubrir un evento, ¿no, Diego? Totalmente, totalmente lo que decís. Bueno, para mí y para Andrea, que ya estamos acostumbrados, es algo normal, porque yo no sé cuán, qué cantidad de torneos debo haber ido, pero yo estoy seguro que son más de 120 o 200 en total, todas las credenciales y demás, entre Futures y ATP y demás, pero sí, es un ambiente muy especial el tenis y yo entré de cero porque yo cuando era chico jugaba al rugby y empecé de grande y cuando empecé a cubrir los primeros torneos me intimidaba un poco porque eh, el silencio, los clubes tradicionales, este aspecto elitista que en, por lo, es, un, es algo que viene como ahí pegado con el tenis desde siempre, y que Vilas también empezó un poco a, a, a romper con ese con estigma ese y tratar de popularizarlo, es, muy, es, un de, es un ambiente bastante peculiar, particular, muy chico, muy chico, porque se conocen todos, y bueno, cuando yo caí como un paracaidista ahí, y como un buzo táctico, decían, ¿quién es este pie? porque no me conocía a nadie, y creo que también el hecho de que no me conociera a nadie, eh, me ayudó para también poder hacer mi... Mi, mi camino y siempre mantener mi, es, mi esencia y demás. Pero sí, el tema del silencio, el tema de que a veces a los jugadores les molesta eh, que los fotógrafos estén en determinado lugar, que necesitan concentración, eh, que, que hay un momento para hacerle las notas, Andrea ya sabe, porque por ahí vos los ves, pero en realidad están caminando y se van a entrar en calor, y si te pones una nota y te dicen después, y después por ahí no te los encontrás, y o sea, che, este... Qué mala onda, pero en realidad él no te podía dar la nota. Y bueno, Andrea exagera un poco que me quieren todos, porque es exagerada. y, y No, la no, mentira. La verdad es que sí, que, que, que tengo... Yo los quiero mucho, ellos me quieren a mí, pero me llevó mucho tiempo eh, poder ganarme ese lugar. Yo estoy hace más de eh, 15 años cubriendo tenis, y como dice Andrea, el, el domingo pasado, ayer, ya me perdí, eh, hicimos esta transmisión que fue récord, que había gente de todo el mundo que nos escribía nos estaba mirando, y yo un poco me emocionaba y me acordaba y decía, la verdad que hice un camino de esfuerzo y de sacrificio muy largo para que llegara para que llegue este momento. Y, pero bueno, en ese camino también aparece gente como Andrea, que, que son muy buenos profesionales y además buenas personas, y siempre que pueden te ayudan, y yo también, Andrés, estoy muy agradecido a vos que siempre estás ahí eh, sumando cuando podés, eh, alentándonos en los comentarios, bueno, que has subido a varias ediciones del la Blema de Tenis y transmisiones, y bueno, que me hayas invitado acá y todas esas lindas palabras que decís, la verdad es que, que te agradezco de corazón y bueno no me quiero emocionar, pero, pero estoy muy contento y me gusta compartirlo, y Andrea la, la voy a bancar siempre, así que, si me quieren llamar otra vez, sepan que, que voy a estar acá porque me encanta hablar de tenis y me encanta también poder compartir con la gente que sabe que está capacitada y que es buena gente eh, un momento. Bueno, bueno, lo que yo, yo te digo es absolutamente un placer tenerte acá. Y yo los dejo hablar a ustedes porque Andrea es nuestra corresponsal, es la que siempre habla de tenis y es la que sabe hacerte las preguntas para esta sensibilidad que vos tenés, Diego, y traerte y ser homenajeado en esta tarde del magazine. Eh, de, dos preguntas y vamos a pasar a las fotos eh, vamos a redondear la nota porque también está a full eh, Diego, yo te quiero preguntar ¿qué jugador del mundo o argentino te gustaría que hoy te digan ah, vas a hacer una nota de una hora cara a cara, one on one ¿a quién elegirías? Qué buena pregunta, Andrea, qué buena pregunta. Estoy pensando ahora... Uno, y ¿eh? Los dos primeros que se me vienen a la cabeza son Federer y Nadal. Y, y si tengo que elegir uno... Es muy difícil entre ellos dos. Creo que ganaría... Roger 51 a 49. Pero ahí, eh, ahí si la pienso ahí la un rato va. más, capaz que gana Rafa. Sí, pero creo que Roger Federer y Rafael Nadal son los dos eh, deportistas que, que más me gustaría entrevistar eh, del mundo, sin dudas. Y hemos estado acreditados con los dos, o sea que tuvimos la suerte. Yo tengo una foto que le estoy a un centímetro de Nadal y que el custodia casi me, una cara de odio, pero yo le saqué la foto igual. Son esas cosas que hacemos, Karina, que son Bien. tremendas. Eh, Diego, ¿vos sabés que te voy a hacer una última pregunta que no sé si te la hicieron? Pero todavía estamos disfrutando y ayer se vio cuando jugaron Roger, porque te comento rápido Karina, un tema en la cancha en Roma que fue un desastre, porque la verdad que si fue una ATP 250, una ATP 500, este era un Master 1000, era un desastre la cancha, el fleje que le vamos a explicar a la gente lo que es, que son los bordes blancos se salían, estaba poseada, jugaban con mucho temor, o sea, yo creo que ninguno de, de los dos vio lo más de lo que podía dar, porque imagínate si se, se lesiona una de esas piernas millonarias. Fue algo tremendo lo de ayer. Entonces, mi pregunta es, igual están los tres, este año Roger cumple 40 años, eh, están todos 30 y pico de años, ¿qué es el que se retira primero de los tres? Y no, Federer para mí sin dudas, sin dudas que, que Federer porque es, es más grande y, y, me, y lo, la verdad es que los las últimas apariciones de Federer que tuvo, que hace bastante que no juega, pero jugó un torneo en Doha hace poco, eh, no lo vi muy bien, igual, a ver, estos muchachos siempre se encargan de, de, de taparnos la boca y de hacer que nos equivoquemos todo el tiempo, pero me parece que Roger, porque, pero simplemente porque es más grande que los otros dos, de los tres el más joven es Djokovic y yo creo que se van a retirar así, primero Federer, después Nadal y después Novak Djokovic pero la verdad es que cada vez que digo algo de ellos me tapan la boca no, no, no, no, no. así que por ahí bueno, me yo... vuelvo a equivocar le contamos a nuestros oyentes que, bueno, que están todos, todos expectantes porque hace un año que Roger no juega, que empieza en Ginebra, que su primer rival va a ser Pablo Andújar, y declaró que para ver en qué estado se encuentra él, espera jugar 10 partidos, declaró. Ya está vacunado contra el COVID, así que está preparado con todo. La, los, Roger, los fans de Roger, ni incluyo, estamos esperando mucho este partido. Así que, bueno, último dato, Cari. Eh, se viene La semana que viene vamos a hablar Porque se viene no solo de Roger Se viene Roland Garros Te calculamos que tenemos más o menos 10 argentinos, argentinos Para jugar la quali del, del gran slam Más esperado del año a mí Yo amo Roland Garros, me encanta este, Así que bueno Eso lo vamos a ampliar un poquitito en la próxima salida Y ahora No sé si querés preguntar algo Pero te parece que vayamos a las fotos Que quiero que Ahí. yo la ve y me cuente un poquitito Ahí vamos, a ver, vamos a compartir eh, pantalla, y vos vas, vas a seguir preguntando, Andrés, seguramente. Bueno, acá está nuestro no, que que le... Esa foto, esa que, que, foto pusieron, que pusieron, terrible, terrible. me gastó todo el mundo. Los que hablaron fueron de envidiosos. <risa> me comí unos gastes con esa foto. Con el pelo decís. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. vamos no sé a encontrar un oficiante. Sí. Acá estás con Gabriela Sabatini, Diego, contanos. Pero ¿La ves, Diego, la foto? No, pero no importa, ya sé cuál es. Ya sabes cuál es. No hay drama. Y Gabriela. ayer fue el cumpleaños de Gaby. Y como decimos, como decimos siempre en los programas, eh, es la... Creo que todos, la mayoría de los que estamos en el programa de hablemos de tenis, jugamos al tenis o o conocimos el tenis a través de Gaby, porque yo con Vilas era muy chico, y Gaby fue la, es el, la llama y el fuego de, de la pasión de muchos de los, de los argentinos, creo que de, de, de, por ahí de, de un rango de edad determinado de la mayoría, y es una genia, y como siempre decimos, es indiscutida, porque nunca nadie jamás te va a hablar mal de Gaby, Mirá que la gente eh, suele hablar mal de otra persona, pero de Gaby nadie dice nada malo, es imposible que alguien te diga algo malo, porque te diga algo malo pues es una, una gran persona y como jugadora, la número uno. Es la número uno. Es la número uno, es muy generosa, aunque nunca lo dice, y además fue un cumpleaños especial para ella porque hace poco perdió a su mamá, y bueno, por eso está un poco más susceptible este año, como... Cualquier persona que perdemos a la mamá, pero bueno, Gaby, igual le deseamos un feliz cumple y vos ayer se lo deseaste en vivo en, en Batman. Vamos a la siguiente Dale. foto. Dale. Ay, espero que la puedas ver, Diego. Dale. Vos ves, vos ves a André, ¿no? No, yo no veo. Ajá. Si no se la muestro yo de acá. No importa, André, pero me van diciendo. Viste, esto es en vivo. Esto es, esto, en vivo. Esto, es, esto es estamos no, cocinando en, en vivo. vivo. Aprenda. <ríe> bueno, pasamos a la ahí está él con la copa, la copa, la gran copa. Con la copa, con la copa, de... copa Davis. De fondo Me tenés conozco... el Buenos Aires Lawn Tennis. Me la conozco de memoria. Bueno, Buenos Aires Lawn Tennis Catedral, eh, donde todos los domingos voy a misa, eh, es el club que más quiero de tenis. Pues yo cuando era chico jugué al rugby en un club, en Urlingham, que se llama Herling, que es un club irlandés. Pero en tenis, el Buenos Aires, tengo una, un, una atadura del de corazón con el Buenos Aires, un tenis club. Porque, bueno, además hago torneos ahí, trabajo, hago cosas para el club y he vivido muchos, muchos momentos, grandes momentos de mi vida ahí con, con mi equipo, como decía eh, Andrea. Y el Buenos Aires es, es, es la catedral, es, es, lo tengo en el corazón. Y la Copa Davis, bueno, la, el, la Copa Davis para mí es el torneo más importante de, del tenis porque es el, el torneo donde permite que, que el tenis se transforme en un juego de equipo. A mí me gustan mucho los juegos de equipo y el tenis se lo acusa siempre de ser un deporte muy individual. Y bueno, en la Copa Davis te da la posibilidad de conformar un equipo y de jugar en singles y en dobles y de poder enfrentar a otros países como en un mundial de fútbol y... Como yo soy una persona pasional, eh, creo que, que la Davis es el torneo más pasional que tiene el tenis. Entonces yo estoy ahí también ligado eh, sentimentalmente con ese torneo. Y haber ganado la Copa Davis para Argentina después de 100 años, Karina, eh, fue un momento muy especial. Y tenerla ahí y decir algo que uno pensaba, che, nunca se va a dar, eh, es imposible que se dé y se dio, bueno, creo que uno en, en la vida a veces siempre dice es imposible, es imposible o no creo que me salga esto o aquello bueno, el tenis siempre y los deportes creo, se encargan de enseñarnos que, que, que no hay que rendirse que hay que seguir siempre remando y que en algún momento los sueños que tenemos eh, se transforman en realidad y eso para mí era un sueño y bueno, que Argentina tenga la Copa es, es espectacular y como decía André, quería también aclarar Karina, que para mí, yo soy, estoy en tenis, pero yo lo que más quiero es que al tenis argentino le vaya bien, y al tenis latino, ¿no? Entonces, cuando los jugadores tienen buenos resultados, o cuando las jugadoras tienen buenos resultados, o cuando hay un, una victoria de algún jugador latino en alguna parte del mundo, yo ya soy feliz, a mí me alegra el día, me voy a comprar al chino con una sonrisa. Entonces, un poco ese es mi espíritu, y por eso también estoy tan ligado al tenis, y como dice André, eh, los jugadores y las jugadoras me quieren porque yo también los quiero y las quiero a ellas porque estamos como ligados y a, si a ellos le va bien, a mí también, entonces es imposible eh, no hacerse amigos o no tener algo en común O sea que yo no soy la única loca del tenis, te das cuenta Tarina, que somos una elite especial que renunciamos a ir a fiestas a lugares, eso todo, por, ahí por ver un partido o sea, no estamos bien, estamos bien. Bueno, Vamos a la siguiente foto Vamos cerrando, si querés, con sí. la siguiente foto. Decime, sí. decime vos, voy poniendo. Ya la vi, acá. Ahí está una. Ahí las estoy viendo. Ah, mira. ¿Esa foto la ves, Diego? Vamos, sí, sí, ahí la vi perfecto. Ahí, ahí me apareció. Bueno, ahí bueno, estamos. bueno, te quieres contar vos quiénes son? Bueno, ahí estamos con Eduardo Pupo, que es el, bueno, una enciclopedia del de Argentina, que hizo el tal de Guillermo Vilas, que está en Netflix, que se llama Será lo que deba hacer. a nada. Está Sebastián Toro de La Nación, otro tremendo periodista. Marco Subasti, que recién lo mencioné, que es un amigo y un compañero de la linchera. Y está Pedro Fermanelli, que es el jefe de prensa de la Sociedad Argentina de Tenis, y también otro... Otro crack, Otro grandes crack, tipos en esa foto, André. André, No, esa foto no podía faltar. Y si vos y si te fijas no arriba, Karina, está, está la cabina, de la cabina de, de, de transporte no, no, Una de ellas, dos de ellas ya ellas tienen nombre. nombre. Uno es Guillermo Salatino, Y, no? y, la, otra y la otra es José Moro. Moro ya es dos de las la cabinas. Cabina. Así, así que, que para el es un lugar. Es, como es, dice, como él. dice él, la catedral. catedral. Y, y como dice Por Diego, decir, no dejen de ver el documental de ver que que mental, mental, de todo que, es, que nosotros ya, no hemos, ya hemos hecho el programa. programa era lo que, que le va, le va, hacer, no era no nada. nada. No hay ninguna pelea. Sí, que estamos que no Número, número, Que que que que Perdón, sí, sí, sí. Perdóname, perdón, no te no Sí, bueno, sí, bueno. Eh, ahí estoy con ahí Guillermo, Guillermo con como como André, André eh, que eh, Edu hizo el documental, mental, eh, eh, donde está luchando donde está por el, el, el número no, uno, uno. Ojalá, ojalá le reconozca a Guillermo, a Guillermo eh, esa, posición esa posición que, que, supo, que supo ganársela, ganársela y, y, que, y que merece y eh, que el que mundo y el saberlo. Que realmente, que realmente el mundo conozca, conozca Que fue número fue uno, uno del mundo, uno del mundo, mundo. Fue uno. Ahí estoy viendo Ahí todas, está, las fotos. todas las fotos y bueno, y bueno, estoy muy emocionado Viendo las fotos Y viendo esos momentos y esos grandes Que tiene el tenis de Argentina Y que Andrea por lo menos eh, Me ponga en la misma foto <risa> con, esa, con esos gigantes Ya me, me, me genera mucha alegría Y mucha felicidad Y tenía un montón más Pero si no, no íbamos a terminar nunca la nota Así que Ari, te doy la palabra a vos, y después yo me voy a despedir de Diego. No, por supuesto, bueno, primero agradecerle, agradecerles a los dos, la verdad que muy lindo. Eh, yo soy una de, de muy pequeña que me levantaba la madrugada a ver a Guillermo Vilas eh, en esos partidos que jugaba, que la verdad, eh, era impresionante desde adolescente que lo seguía. Y bueno, y me topé con Andrea, una fanática del tenis, y bueno, al tener mi, mi radio quise tener una columna de tenis. Me parece un deporte hermosísimo por donde se lo mire. Diego, te quiero agradecer por estar acá en la radio, la verdad que un placer haberte escuchado. Y bueno, Andrea seguramente te va a traer en muchas oportunidades más cuando estemos ahí en la gloria, como vos decís, ver el tenis argentino, el tenis latino. Tocando los primeros niveles del mundo. Así que muchísimas gracias, un honor tenerte. Bueno, muchísimas bueno, mu gracias. Gracias, ah, así Andrea. Sí. No, no, está, está en la voz. no, no, gracias, Karina, la verdad es que la pasé muy bien y veo esa pasión que tienen las dos por, por lo que hacen y, y se transmite y las felicito. Sé que es, eh, hay que esforzarse y que es, y que es un, un trabajo de todos los días, pero que que en algún momento también genera una recompensa, sobre todo espiritual, así que la felicito, y bueno, cuando necesiten yo voy a estar, porque Andrés siempre está también para, para mí, así que cuando necesiten saber algo, invitarme y charlar un poco de tenis, a mí me encanta, y, y puedo decir que sé de tenis, no, no, no es de agrandado, yo siempre digo, cuando voy a una reunión y hablan de otra cosa, por lo general no hablo, pero si, si hablan de tenis, ahora si dicen muchas barbaridades de tenis, directamente no contesto. No, no, no, por eso te dije, tenía que resumir esta nota con este hombre que admiro y, y que la verdad que uno tenemos una camada de periodistas que somos, eh, que nos ayudamos mucho entre sí. Porque hay gente que es egoísta, pero nosotros tenemos una, una, una camada, una onda que, ¿qué necesitas? Te ayudo, te paso el dato y realmente eso es maravilloso. Por eso, Karina, te dije que iba a ser lo más concreta posible. Diego, gracias por acompañarme y quiero que cierres con una frase la frase que te dijo Vilas a vos respecto al periodismo deportivo, la que repetís en el programa. Bueno, gracias André por invitarme, gracias Karina, la verdad la pasé muy bien y espero volver a verlas pronto. La, la, la frase que me dijo Guillermo Vilas fue, me acuerdo yo arranqué, arrancaba con el portal y fui a una conferencia de prensa, estaba Guillermo Vilas, y le hice una nota que fue re muy macanudo conmigo, muy buena onda, contándome historia de tenis de, de verdad así como sin saber quién era y me dijo Diego seguí siempre con el tenis porque el tenis siempre tiene historias y el tenis siempre tiene una historia para darte y que vos vas a poder contar así que esa fue lo que me dijo el gran Guillermo y ahí estoy atrás de lo que me dijo y voy a seguir hasta el final bueno, muchas gracias Diego por estar en, en la columna, en el mundo del tenis, en la tarde de mí. Somos el único medio que está transmitiendo para la costas y eso es un trabajo que hacemos día a día con Karina, de cual estamos muy orgullosas. Gracias por estar. Ah, te aviso, te voy a pedir a algunos integrantes prestados para hacer notas. Yo creo que vos podrías nominar al próximo. Creo que estamos pensando a la misma persona. Y Raúl de Kemeter tiene Raúl que ser. Raúl de Kemeter. Sí, sí, Así sí. que bueno, en sí. breve Raúl también lo vamos a invitar para porque es parte también de, de todo le hablemos de tenis y aparte es, es sabe que vos, Karina, le preguntás, pero decime, ¿cuándo jugó una pelota, tercero qué año y se sabe todo? Yo a veces le digo, está volaciando, bueno, y son tal cual, son bochos todos. Gracias, Diego, te quiero mucho y, y, y nada, gracias, gracias, gracias totales. Yo bueno, le quiero mandar un saludo último, Karina, a toda la gente que surfea, Pues yo soy surfero y en la costa hay un montón de surfers, así que abrazo grande para los surfers y las surfers que andan por ahí corriendo olas. Capaz que ahora esta semana de olas y la están rompiendo y yo estoy acá encerrado. Eso. Y luego vamos, nos vacunamos vamos, y te esperamos en Pinamar. Te, te cuento que tenemos una temperatura del mar de 15 grados con olas de 80 centímetros de altura para que vengas a surfear acá. <ríe> divino, divino. Gracias, gracias. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Chao, chao.